Pero dale, vos vas a, ibas a tirar una bomba de Fátima Flores. Porque parece o aparentemente se está separando o estaría en crisis con Norberto Su, pareja, hace 22 años. Bueno, hablé rápidamente porque el otro día cuando devolví una llamada que ella me, me había dejado, estaba en la ruta, me pareció imprudente continuar la comunicación, corté y dije que nos comunicáramos después. Después ella se comunicó conmigo, estaba este, interesada en saber el Martín Fierro... ...que vamos a realizar en Miami este año... ¿Eso cuándo va a ser? Eh, se está buscando fecha... ...pero es el latinoamericano... ...y ella quería participar de ese evento... Uh -huh. eh, ...eso fue lo que me escribió... ...entonces yo la llamé... ...y entonces este, me dice... ...Luis, no estoy dando nota... ...como dando por sobreentendido... ...que claro. la llamaba por algo en especial... ...yo la llamaba... Este, ...porque a lo mejor ella... ...quería tener información del martesquierro ...u otra cosa frente a los titulares que yo estoy viendo por todos lados, que está en crisis con Norberto, este, con una pareja de casi un cuarto de siglo, ¿no? Que se iban adelante. Pareja y además representante. Representante, Uf, una productor. convivencia laboral y personal muy intensa. Eh, lo que me dijo fue, Luis, eh, no estoy dando notas, hablemos más adelante, no quiero hablar de algunas cosas, estoy en el medio de una consulta. Ah. ¿En medio de una consulta? sí. <risa> ¿De qué tipo? Claro, raro. Bueno, no me dio el tiempo sí, para un Médico. O una médico Me da. Pero para, Diego Esteves, mientras estábamos hablando, estaba anotando en una agenda sí. muy atentamente, Diego, ¿qué info tenés, qué data estás manejando vos? Eh, acá hay problemas de plata. Uh, oh. eh, lógicamente, que es difícil. Cuando se mezcla amor y trabajo, porque él le maneja la carrera desde hace mucho tiempo. Claro. ...y tiene, me dice, una mano férrea, porque no... ...el que decide es él... ...te voy a dar una metáfora de cómo funciona esa relación... ...me contaba un productor hace unos años... ...que iban a negociar un contrato... ...ella se quedaba dentro del auto... ...no sé si es tímida, quizá ahora haya cambiado... ...esto fue hace unos 3, 4 años... ...y él negociaba, ella en el auto... ...y era el, él era el que se sentaba en la mesa a negociar... ...detalle por detalle del contrato por lo cual una relación difícil. Lo separó, por ejemplo, Susana Jiménez. Ahora. Claro, porque él quería que ella fuera parte de LOL, esta, este reality humorístico que va a ser Susana con Grego Rosselló, y ella dijo no. Era una apuesta internacional, proyección internacional. Por eso no me llama la atención que Luis haya conversado con ella acerca del Martín Fierro de Miami. sí O sea, ella quiere tener una proyección internacional... Pero ahí hay una puja con el marido. ¿Y por qué le dijo que no al programa de Susana? ¿Por qué ella no quiere estar? No sé. No sabemos. Quizás negoció él ahí. Él quería, claro. Pero estas desavenencias que están teniendo también puede demostrar una proyección de lo que va a ser su futuro laboral también separada de él. No solamente Pero, separada efectivamente, bueno, sino separada recuerdo, de pareja recuerdo recuerdo que mal, continúan digo, con la relación laboral. Recuerdo mal o en algún momento, no digo que haya ocurrido, ¿eh? sí que lo he escuchado y lo he leído que eh, Susana estaba enojada por el último espectáculo que hizo Fátima y que estaba con ánimo de iniciar acciones legales. ¿Es un invento mío, una imaginación o pasó? Eh, con Moria sí, tuvo problemas por la imitación. Con la Metro Golden Meyer tuvo problemas, una información de Juan Echegoyen, eh, por la cartelera de su obra. Viene con varios conflictos públicos. Ahora, si puertas adentro... Ella le culp lo culpa, le echa la culpa a él por estos traspiés. hay que ver. Yo creo que en el caso de LOL, el programa con Susana, me parece que era un rol menor para ella. Era un rol menor, o sea, disipada en, entre un montón de humoristas uh -huh. cuando ella es figura única bien, de sus claro. espectáculos y tracción y es de las más vistas. Hagamos un punto acá, porque hoy preparábamos justamente este programa con la producción, y visto y considerando que ellos llevaban 22 años juntos... La pregunta que nos hacemos, ¿es posible vivir en monogamia durante tanto tiempo? ¿Existe no. la fidelidad durante 22 años? Mira este informe. Monogamia. ¿Es posible vivir la mayor parte de la vida con la misma pareja? Se suspende la función que tenía Fátima. Sí. Iba a ser el cierre de la temporada con una super función, estaba todo empapelado, encogido. Cojín. En cojín. Alegaron que eran por problemas técnicos. La cuestión Bien, es sí. que dicen que toda la temporada los gritos y las discusiones. Oh. Dicen que en el teatro se escuchaban gritos, discusiones entre ellos. Bueno, yo creo que es igual. Entre un productor sí, y, y una su artista pasa qué, sí. y más si son matrimonio. Parece que después de 22 años de relación, Fátima Flores y su esposo están atravesando una crisis de pareja, lo que nos llevó a plantear el interrogante de qué tan posible es tener una misma pareja durante toda la vida. ¿Somos monógamos por elección o por mandato cultural? ¿Monogamia o pareja abierta? ¿Y poliamor? En el poliamor no estamos todos con todos y todos sabemos que no. estamos todos con no. todos y nosotros no. tres y ¡pum! Porque no, no podés amar a todos. Poliamor es cuando podés tener dos o tres amores. En cambio, pareja abierta es que tenés sexo con otras personas pero no te comprometes Cuando una pareja empieza a relacionarse, establecen un marco, unas reglas con las que quieren vivir. En mi opinión, el 92% de las relaciones abiertas... Son conflictivas. A me dice, bueno, la monogamia es lo que funciona, las relaciones abiertas es lo que funciona. No, depende de cada vínculo. Yo digo, el 100% de las relaciones, ah, monogámicas o no, son conflictivas. Ah, bueno. La fidelidad no pasa por el hecho de estar o no con otra persona. La fidelidad tiene que ver con un acuerdo y la infidelidad es la ruptura de ese acuerdo. La fidelidad tiene que ver con un acuerdo, la infidelidad es la ruptura de ese acuerdo. ¿Coincidís mm. con Rolón, Sandra? Sí, coincido. Y además, realmente, si sí, se puede ser monógamo, y se puede, pero hay que seguir ciertas consignas establecidas mm. al inicio, y esto es muy difícil... Seguir por el tiempo, este, con esas reglas establecidas que van cambiando, los acuerdos van modificándose, no toda la vida podés. Vos no sos el, la misma persona a una edad que 20 años después. Pues o que te, va te cambiando. abre la mente también. Claro. Bueno, y cuando Yo elijo acá... creer que se puede ser fiel. Se puede ser fiel, pero pensemos que la cultura cambia, la sociedad cambia, o sea, y uno va cambiando... También acompañando. Bueno, pero a ver, este, continuando es, la frase de, de Belén, ¿no? Se puede ser fiel. Recién hablaba Rolón de la fidelidad al, a, al contrato realizado con la pareja. Claro. O sea, al acuerdo realizado. Uh -huh. O sea, ok, si Yo... estamos juntos, pero sin besos con sí. otros, suponemos. Yo no, no sé. tendré los pergaminos ni los títulos <risa> de Rolón. <risa> no, claro no. está, pero tengo mi opinión. Tu experiencia. Y mi opinión es que el amor tiene fecha de vencimiento. Ay, no, por... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no yo creo, perdón, ¿eh? Yo creo que hay un rival, hay un rival ah, fundamental de la monogamia, que, monogamia perdón, que es la convivencia. Me parece que ahí es donde resulta difícil. El problema es que últimamente hay muy poca tolerancia. Entonces, esto es lo que dicen las parejas cuando vienen a consultar. La verdad, ya no lo tolero más, ya no puedo vivir con esta persona. Con el tiempo fue cambiando, las manías fueron cambiando y esto... Pasa. Pero y eso es para la gente más joven, ¿eh? Yo Quiero volver a sostener mi teoría y preguntarle a usted no. ¿Qué lo es? siguiente. Eh, ¿Cómo se sostiene tanto tiempo una pareja si no es del comienzo al final la misma intensidad, la misma relación, la misma... De pasión, pasión y demás? decís. Bueno, el diálogo, la conversación. El diálogo. Ah, y hay para bueno, ver la... la decisión. A ver, es una decisión. Ver, ¿Vos, tomás, vos tomás una decisión de vida, como todos los días, como ir sí. al gimnasio, como cualquier uh -huh. cosa. La, ser fiel es una decisión. No, pero pues estamos sea, hablando de otra cosa. No, no, pero está bien. Pero hablar, pero vos estás hablando de tiempo. Dale. Estamos diciendo, ¿es posible? Sí, claro que es uh -huh. posible. ¿Vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, eso lo verás con tu pareja. Y si va mutando en el tiempo, obvio, todo va mutando en el tiempo. Uh -huh. No somos los mismos a los menos. cuenta es mucho pipi, es posible, pipi mucha Sergio. teoría, mucha cosa. Yo les quiero decir... Yo vi a mi viejo, a mi vieja, 60 años de su vida, sí. transitar la vida mi tomado de la también. mano. El día que mi vieja cerró los ojos por no, última vez, mi sí. viejo boca, fue y, y le dio un beso en la boca y se le eh, caían las la, lágrimas. Sacale la no, tela. No no, no, no, no. Si pasó una vez, ya pasó. Si pasó una vez, ya pasó. Sí, ya pasó para vos, sabes. no para mí. Esa imagen de mi viejo besando en el cajón a mi vieja, sí. no me la voy a olvidar nunca. Porque era, nunca era un momento muy especial, 60 años de su vida. Ahora, tal la, vez la alguna de al Luis. No no. No. no, no, Además te voy a decir una cosa, mi viejo, no. mi viejo, mi vieja, una pinta, una pareja impresionante. Mi viejo, las mujeres que venían a tocar el timbre y la puerta afuera. La puerta afuera, el Muy viejo bien. se bancó a la vieja, te digo, eh, a, a, a, a, co, compartiendo aviones con no, no, no, piqui. Para mí no te enterás, Se se Para mí no, no, no Yo sé por qué Faga se trajo a su amigo si. a la mesa porque Ch piensa claro. a igual. Pase. ¡Pase no, para que no le de a la radio, que lo loco. Y ahí es donde me voy a sacar el sombrero con ustedes, las mujeres. Porque antes, la verdad, se bancaban cosas que hoy ya no se bancan. Muy bien. Antes, esa te bancamos, Faba. antes los tipos eran igual o peores que hoy. Es verdad. Pero las mujeres, por esa cuestión cultural, social, patriarcal o lo que fuera, se tenían.